the French Alps. Estamos en los Alpes con Albert. Vicente. Eh, ahí estoy yo. Eh, Miguel. Hola aquí los tres. ¿No Hola. Estamos en los Alpes franceses, concretamente en... con Complux. Con Hemos venido a un fin de semana de pura aventura con oh, Where is the limit. Ah. falta un blog de aventura con acciones épicas, saltos en snow, caídas. <risa> Ayer ya estuvimos calentando de noche. Luego os explicaremos bien lo que es Where Is The Limit, pero de momento vais a poder empezar viendo un poquito cuál es su filosofía. Después ya los conoceremos mejor. ¿no? Ah. Antonio, eh. qué putada haber venido hasta aquí y darnos cuenta ahora que en Francia los telesillas están cerrados, que no se puede esquiar. Es que es una putada muy grande, pero hemos encontrado la solución. Tenemos solución, ¿no? Tenemos solución, aquí un buen amigo... ¡Vamos a partir, Se robó la cámara a los chicos. Mientras están haciendo un salto. ¿Vamos a hacer Yo como soy influencer. Chicos, ¿cómo va esa rampa? Tenemos una rampa casi hecha por aquí. ¡Oh, ¡No! uh, uh, casi, eh! ¿Estás bien? Amarelo, una de morros. ¿Estás bien, Ale? Hola, ¿qué tal? Sé lo que te estarás preguntando. ¿Quién es este tío con el pelo afro y una figura tan esbelta que se parece tanto a Alex? Eso no tiene importancia. Pero antes de seguir con las aventuras de los boyset en los Alpes, dejadme que os cuente una cosita. Os voy a hablar de shops el patrocinador de este vídeo, gracias al cual los boyset pueden estar un día en las montañas y al siguiente en Canarias tomando el sol. Si eres un fiel seguidor del canal, que sé que lo eres, ya conocerás shop En el caso de que no lo seas, te lo voy a explicar. shop es una app gratuita, que te permite ahorrar hasta el 40% en tus compras online. Trabaja con más de 3.000 tiendas, entre ellas ASOS, MediaMark, PC Componentes o Nike. Es muy fácil de usar. Descargas la app, te registras y accedes a la tienda donde quieras comprar. Buscas lo que necesites y dentro de un tiempo te devolverán el dinero. Ya lo sé ya, suena muy bien, pero esta no es la única buena noticia. Es el cumpleaños de AliExpress. Felicidades, Ali. Y tienen descuentos de hasta el 80% o quizás no. Hay algunos vendedores muy traviesos que te suben el precio para después bajártelo y anunciar una rebaja mucho mayor de la que realmente hacen. Pero con Shop no te la podrán clavar. Shop tiene un historial de precios, así que podrás ver si el vendedor ha subido el precio. Pero tranquilo, el que nunca te engañará es Shop, que tiene un 5% de descuento extra sobre los descuentos de Aliexpress. Como además de ser guapo y esbelto, soy el puto amo, no hace falta ni que busquéis la app. Os dejo el link en la descripción. Salud. Y así llegamos a casa, bueno, a casa de Antonio, después de un buen día de snow. Tenemos la comida preparada. Perfecto, porque tengo eh, hambre. Comida vegana. Pero que nos hemos currado bien. la hostia. Hemos triunfado. Eh, vaya día, eh, vaya día de motos de nieve, de saltos. Eh, de saltos. De bike trips. Alex ha hecho backflip por primera vez. Sí, sí. Va con mono como un animal, tío. Es como un snowboard y vas así con los pies juntos. Eh, pero eso sí. es del inicio eh, de, de los snowboards. Es hace okay. 35 años. Hace 30 años prácticamente que no se acaba el mono eh, Y lo he hecho por vosotros. O sea, sois unos privilegiados. A la puertecita de casa estamos listos seguimos con where is the limit style pues set style la combinación pero antes os vamos a explicar un poco por qué estamos aquí por qué nos ha invitado where is the limit y antonio y un poquito qué es lo que hacen yo creo que lo mejor, Antonio, es que expliques tú un poco. Claro que sí. Nosotros. Desde Guris de Limita ayudamos a deportistas, a amateur, eh, a deportistas a perseguir su sueño. Eh, sobre todo son causas solidarias, eh, lo que apoyamos. Sí. Todo el dinero que gana se destinan a becas y causas solidarias. Hemos ayudado a, a más de 120 proyectos. Hemos repartido pues, más de 250.000 euros. Dicho eh, esto... Estamos. Bueno, y ahora tenemos una aventura. hemos llegado hasta arriba puede que caiga carrerita alex va a caer carrerita veo esa bajada de ahí y después la curva y tiene toda la pinta de que nos vayamos a salir ya os contaré cómo sabe ese árbol yo voy a empezar ya con las excusas tengo la bici eléctrica con las ruedas más finas que la bike. esa es mi excusa para perder hoy yo cuando os adelante salimos para abajo vale venga tres pasas tú primero uno ya ¡Oh, ¡Oh! el caro! Bueno, tenemos ganador oficial Alex Y el cámara que nos ha ganado a todos Pero bueno, no está en la carrera Técnicamente Es Tío, dame la bici que voy a saltar yo por medio Tío Parece que Odéis se ha picado un poquito. Demuestra, joder, por las vascongadas. ¡Por tu Aitona! Así, tú sabes caer, un salto igual. Despega el culo, un poquito para atrás el peso y ya está. ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Dale! Dale sin miedo, un poco rápido mejor. ¡Chavales! ¿Qué? ¡Dios! ¡Guau, guau, guau, guau! Se ha hecho daño, ¿eh? No, no, estoy bien, ¿eh? Arriba. He Te has hecho una raja aquí, solo eso. Estoy bien, ¿eh? A ver, estás bien, bien, estás bien, bien. bien yo creo. <ríe> vale, vale. No, pero estoy bien, ¿eh? Cámbialo aquí, este, tranquilo ¡Madre Dios! Culpa mía por enchicharlo, tío. Me da pura Estoy bien, eh. O sea, que me he dado el este, pero... ¡Es vasco! Sí, sí, es vasco. Esto no es nada, joder. Estaba viendo. Cuando saltar, digo, hemos rompiendo el cuadro. pero bueno, Había saltado perfecto. Eh? Ha sido cosa de la bici, tío. Oh. Obey, ya está en el hospital. Se va a hacer puntos o lo que sea que le tengan que hacer después de que se le rompiera la bici. Hemos visto en Google Maps una montaña con muy buenas vistas. Y hemos decidido subir para atardecer. No teníamos bastante con lo que habíamos hecho hasta hoy, sábado, así que Miquel ha decidido que había una montaña con buenas vistas y teníamos que subirla. Hemos decidido piar las tablas, vamos con las raquetas y tenemos al guía ahí delante. A nuestro Sherpa, Mark, que está hablando por teléfono. Vamos más preparados que nunca, pero las vans. <risa> que no falten. Que no falten. Son mínimo tres horas andando. Deseando suerte. Estamos por lo menos dos horas andando por la nieve, estamos bastante reventados, es muy duro andar por la nieve, pero mirad estas vistas, muy épico. También hay que decir que el valle que tengo atrás mío, se suponía que íbamos a poder ver le D y el Mont Blanc, pero está petado de nubes y creo que hoy no es el día y mañana ya nos vamos. Una pena, pero por lo menos hemos hecho un buen paseo en montaña. Creo que es importante recalcar dos cosas que nuestro objetivo era llegar, no hasta arriba, pero bastante alto para tener las vistas que Miquel acaba de decir ahí delante Estamos fracasando estrepitosamente, yo diría que estamos a mitad camino Hombre, yo seguiría ah. Estoy fracasando estrepitosamente Miquel, muchas gracias por dejarme en ridículo delante de no. 117.000 personas Y hasta aquí arriba es donde vamos a llegar Nos estamos cambiando ya Nos estamos poniendo las botas de snow Tú que subías en vans ah, Yo las subo, pues sí. Es verdad, vosotros ya las tenéis puestas Y vamos a tirar para abajo ¿Qué tal Albert? Esto es una cosa nueva, no la habíamos hecho nunca de subir con, con raquetas Eso sí, es verdad Está guapo, ¿eh? No hemos conseguido nuestro objetivo Pero... ¡Oh! ¡Se está despejando! Bueno, ¿se ¿Sí, seguimos sí? subiendo? Se está despejando, mirad eso que bonito, tío. Ahora entenderéis por qué estábamos subiendo, ¿lo veis ahí? Dicho esto, es bastante tarde y vamos a empezar a bajar. Cambio de planes. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! Ellos bajan, nosotros seguimos para arriba porque se está despejando un poco y tenemos la esperanza de tener las mejores vistas. De todo Chamonix. Cuesta que se rinda los buisets. ¿Qué pasa chavales? ¿Ya habéis llegado hasta abajo? Acabamos de llegar a la base, vamos a lado del parking ya. Al lado del parking están ya los cabrones. Nosotros seguimos subiendo, ¿no sabes apetece ir a un supermercado o algo para comprarnos algo de comer? Venga, va, llegamos al parking y vamos a por unos dátiles. Épico, tío, unos dátiles, avellanas, sería brutal. Uah. Venga, tú has despejado a cima, ¿no, cabrones? Sí, bro, está espectacular, tío, muchísimas gracias. ¡Os queremos! ¡Ok! Cambio y corto. Venga, a fin de la aventura Son las 6 y media El sol se pone en 10 minutos Y hemos llegado hasta aquí arriba Hasta donde queríamos, ahora a sí -reloj. A ver estas vistas brutales El Mont Blanc Aiguille du Midi por ahí Y estas montañas brutales Iluminadas por la luz del atardecer Ha valido la pena aguantar un poquito más Y subir hasta aquí sí, Ahora, nos pues vamos a poner las tablas Miquel. Y vamos, y vamos a, a disfrutar Vamos a disfrutar de la bajada